Caravana mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia la <música> Yo alguien que se haya levantado en 86, 2008, 2008, se 2008, 2008, sail saoli pero manan shraqik chikli 2008 arastiklali nimla railal sas kamanak kahuncholi li empresalis el tema del de lo que le llama mucha gente la conflictividad social en esta región del río dolores eh, inicia alrededor de 2008 cuando apareció una organización llamada CEDER. Inició con el ofrecimiento de proyectos comunitarios, eh, proyectos de agua, proyectos de escuela, crédito, incluso ofreciéndole a los, a los comunitarios y a los COCODES sobre todo. Los COCODES son los Consejos Comunitarios de Desarrollo, según lo que establece la ley. Después de una serie de investigación que hacen las, las, los líderes comunitarios, los COCODES, Identifican que Ceder era una organización social rama de una empresa que se llama Hidroeléctrica Santa Rita. Hidroeléctrica Santa Rita, ubicada en Cobán, Altavera Paz, generará energía limpia por medio del aprovechamiento sostenible del caudal del río Igbolay y contribuirá activamente al desarrollo integral de las comunidades vecinas por medio de su plan de responsabilidad social empresarial. Bueno, el 2008, el país este okay. de la comunidad y la comunidad de la comunidad de la comunidad de la de la comunidad de de de la comunidad de la de la comunidad de de la de cuando aparecen las primeras maquinarias, traen militares, traen policías, eh, la comunidad se reúne en asambleas, las comunidades se reúnen en asambleas y entonces eh, hablan con con, con el grupo de militares y policías, que, que se explicara, por ejemplo, por qué ellos estaban prestando para actividad empresarial. Sin embargo, eh, esta actitud comunitaria, digamos, en el tema de, de defender sus derechos, fue calificado mal por parte de las instituciones públicas de Guatemala, tratándose de, de, de, de males, males, males personas, de de rebeldes, de, de incitación de problemas, eh, una serie de acusaciones que comenzaron a sufrir los líderes comunitarios. Hidroeléctrica Santa Rita es un proyecto desarrollado inicialmente por guatemaltecos y en la actualidad por inversionistas que provienen de bancos de desarrollo europeos, los cuales usan fondos públicos para generar el desarrollo integral sostenible en países como Guatemala. Lo que queremos es construir el proyecto en una manera con armonía y, y colaboración con las comunidades para que ellos puedan también gozar de los beneficios del proyecto. Sí coana que ana caro y ma barjita la cosa da ana de naciel caro que barjiguang se le con ana ma barjita rodriguez y coana caro se le con ana caro de que ana guatemalco coa se laja ma para lograr el desarrollo que tanto anhelamos en Guatemala, por medio de un cambio importante y positivo, es necesario que nos unamos para compartir e informarnos sobre los beneficios que traen las hidroeléctricas a nuestras comunidades, dejar atrás las indiferencias y desvanecer los mitos sobre las hidroeléctricas. El le los La tierra Ya las Debido a problemas de conflictividad social, ocasionados por algunas personas nacionales y extranjeras que buscan sus intereses personales, se creó un ambiente de zozobra en las comunidades vecinas, mal informando a la población, forzándolos a participar en protestas en contra de la construcción de la hidroeléctrica, en las cuales han cometido actos al margen de la ley, tales como obstaculizar el paso vehicular con talanqueras, quema de maquinaria, amenaza a las comunidades, heridos y pérdida de vidas humanas. Fue un, un hecho lamentable en donde en agosto de 2013 fueron asesinados dos niños por alguien que estuvo trabajando con la empresa Santa Rita según la confesión de este señor que se llamaba Guillermo eh, confesó que había recibido un dinero de parte de la empresa con el objetivo de asesinar a los líderes comunitarios de Montolí. Sin embargo, ese día cuando vino el señor con el objetivo de asesinar, no estaban los líderes en sus casas. Seguramente traía la mentalidad de asesinar, entonces asesinan a los niños. Eso fue como el primer hecho sangriento de la de la comunidad.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 madera mi la a la madera, que es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 Juan Chakilal entonces el se se Las comunidades vecinas de Hidroeléctrica Santa Rita necesitan apoyo de las distintas instituciones del Estado, encargadas de la seguridad y justicia en el país, para restablecer la paz y la gobernabilidad en sus comunidades. más grande en el tema de represión que ha sufrido la, las familias específicamente de Montiolivo es que el 14 de, de agosto del 2004, el 15 de agosto del 2004 el 16 de agosto del 2004 sufren un desalojo ilegal por parte, de la, por parte del Ministerio de Gobernación eh, enviando más de mil policías, más de 100 patrullas de la Policía Nacional con el supuesto objetivo de ir a desalojar a 20 familias. Pero básicamente el objetivo era capturar a los líderes que tenían órdenes de captura. Era catear las casas porque estaban catalogados que, que ellos tenían armas, tenían, eh, que tenían apoyo de narcotráfico, cosa que, que las mismas familias acá confirman, que no tenían absolutamente nada. Yo acabo de hablar con el ministro y le voy a decir lo que le dije. Yo estoy en propiedad privada, propiedad comunitaria, los propietarios privados de esta tierra no les han pedido que estén aquí. Así le dije al ministro. Él me dijo que iba a pedirle que usted tomara las acciones y que se retira. Nosotros queremos que se retire. La población se siente mal, se está muriendo de hambre, estamos esperando enfermas ahorita para llevarlas al hospital. Y todo eso provocado por esta presencia de un empresario que dice tener más derechos que la población. Todos ustedes están sirviendo a una maldita empresa que está matando de hambre a comunidades enteras. Y nosotros no vamos a perder. <tose> y es lo que está es que con lirica común, es utam linike colo crisa ratoz, mena linike sa con sa di ma, bal Guatemala kha Nakta, diciembre, que libango Mundial, que Bango de empresa, que mal de que la de y anak perú le hizo una cosa, le hizo una cosa, le hizo una cosa, le hizo una cosa, le hizo una pool, le hizo una cosa, le hizo una cosa, le hizo una cosa, le hizo una cosa, le hemos ya experimentado históricamente que el capitalismo nos ha matado el neoliberalismo nos ha venido a cambiar la vida, nos ha venido a transformar lamentablemente negativamente tenemos que mantener nuestro planteamiento en la defensa de la tierra, sabemos que hay muchos pueblos, muchas comunidades, muchos países han estado luchando en contra pero también sabemos de que un paso damos en la resistencia, el capitalismo está dando más pasos que nosotros. Tenemos que unirnos también como pueblos, como países, tenemos la fe que como pueblos no debemos de tener fronteras, debemos de compartir, debemos de intercambiar experiencias, porque sólo de esta manera podemos mantener la vida, podemos buscar también el buen vivir, que es lo que, lo que tanto buscamos como pueblos, como persona humana y como comunidades.